¿Estás embarazada y aún no sabes si tu bebé será niño o niña? ¿No puedes esperar y quieres averiguarlo de inmediato? Hola, ¿qué tal te saluda vida y estilo saludable? En este video te mostramos cómo averiguar el sexo de tu bebé en casa. Y también, te explicamos algunos de los métodos científicos. Normalmente, el sexo del bebé solo se conoce después de cuatro meses de embarazo. Pero, ¿y si quieres enterarte antes? Existen algunos métodos de uso doméstico que, aunque no tienen base científica, se utilizan a menudo para predecir el sexo del bebé. A continuación, explicamos los métodos científicos que utilizan los médicos para determinar si es niño o niña en el momento del nacimiento. Si quieres saber si será niño o niña, aquí tienes algunos métodos que te ayudarán a averiguar el sexo de tu bebé. Métodos caseros para predecir el sexo del bebé. Hay muchos métodos caseros para adivinar si será niño o niña. Es importante recordar que estos métodos se basan en creencias, especulaciones e incluso supersticiones, que no tienen base científica y, por tanto, no son fiables. Sin embargo, pueden servir para rellenar y entretener el tiempo hasta que el médico confirme el sexo del bebé. Señales a tener en cuenta. El color de los pezones. Si los pezones de una mujer embarazada se han oscurecido, Significa que está esperando un niño. Si se mantienen igual, es una niña. El vello en las piernas. Se cree que, si el vello corporal de la madre crece más rápido durante el embarazo, es porque tiene más testosterona en su cuerpo y, por tanto, va a tener un niño. Temperatura de los pies. Se cree que, si los pies de la madre están fríos durante el embarazo, dará a luz un niño, si no, será una niña. Los antojos. Se dice que, si la mujer embarazada desea cosas dulces, tendrá una niña, y si desea cosas saladas, tendrá un niño. El ritmo cardíaco del bebé. Durante la ecografía, observa el ritmo cardíaco del bebé. Se dice que, si late más de 140 veces por minuto, es una niña, si late más lentamente, es un niño. Experimentos que debes hacer. Prueba de bicarbonato de sodio. Se ha de recoger la primera orina de la mañana de la embarazada y verter la misma cantidad de bicarbonato en otro vaso. Mezcla los dos y si salen burbujas, significa que es un niño. Si no hay reacción, es una niña. Prueba de aceite. La futura madre se tumba en una superficie vertical mientras otra persona le echa unas gotas de aceite en el vientre. Si el aceite se mantiene en su sitio, es una niña. Si las gotas se deslizan rápidamente, es un niño. La prueba del anillo. Este truco consiste en atar una cuerda alrededor de un anillo que signifique algo para ti y estando acostada. Pídele a tu pareja, a un familiar o a un amigo que sostenga el cordón del anillo sobre tu estómago. Si la cuerda y el anillo oscila hacia adelante y hacia atrás como un péndulo, estás esperando un bebé. Si se balancea en un movimiento circular, es una niña. El test de la col roja. Hay que utilizar el agua de cocción de la col y mezclarla con unas gotas de orina de la embarazada. Si se pone morado, es un niño, si se pone rosa, es una niña. Ajo. Este truco requiere cierta fuerza de voluntad, ya que implica comer un diente de ajo. Si luego notas que tu piel huele mal, tu bebé es un niño. Si no hueles a nada, es una chica. La tabla china. Esta tabla de tradición ancestral determina el sexo del bebé teniendo en cuenta la edad de la madre y el mes en que fue concebido. También existe la tabla maya para predecir el sexo del bebé, que también combina la edad de la madre y el mes en que se quedó embarazada. La tabla maya. Se cree que la tabla maya es el resultado de estudios estadísticos que ellos mismos realizaron. Según la información transmitida hasta la actualidad, los mayas sabían exactamente ¿Qué día darían a luz las mujeres embarazadas, así como el sexo del futuro bebé? El calendario lunar Uno de los métodos más populares para averiguar el sexo del bebé en casa es tener en cuenta la fecha de la concepción, que es algo difícil de verificar en mujeres con ciclos menstruales irregulares. La forma del abdomen Aunque no tiene ninguna relevancia científica, uno de los métodos más utilizados por las abuelas, tías y padres de todo tipo para adivinar si el bebé será niño o niña es mirar la forma de la barriga. Se dice que, si es redonda, será una niña y si es puntiaguda, será un niño. Náuseas matutinas. Se dice que si tienes muchas náuseas en el embarazo es porque esperas una niña y si apenas tienes, será un niño. Forma de la cara. Las abuelas dicen que si tienes la forma de la cara redonda es que podrías estar esperando una niña y en cambio... Si la tienes, como siempre, un niño. La fórmula gitana. Debes añadir tu edad al mes en que quedaste embarazada. Si es par, es un niño. Si es impar, es una niña. Métodos científicos para determinar si es un niño o una niña. Análisis de sangre. Este es uno de los métodos más comunes para determinar el sexo del bebé. Se toma una muestra de sangre de la futura madre para analizar fragmentos del ADN del feto. A partir de la séptima semana de embarazo, la presencia de estos fragmentos en la sangre de la madre es suficiente para determinar si el feto es portador del cromosoma Y, masculino, o del cromosoma X, femenino. Amniocentesis. Se trata de una prueba invasiva que se realiza para detectar problemas congénitos en el bebé, como el síndrome de Down, y también para determinar el sexo del bebé. La prueba consiste en tomar líquido amniótico que contiene células fetales. Ultrasonido. La ecografía es la prueba más conocida y definitiva para determinar el sexo del bebé. La ecografía suele utilizarse para obtener una imagen del bebé y su anatomía, lo que también ayuda a determinar el sexo del bebé. A partir de la semana 20 de embarazo, según la posición del feto en el útero, es posible detectar los genitales del bebé para determinar si será niño o niña. Sin embargo, el sexo del bebé puede determinarse a partir de la semana 12. Aunque los genitales aún no están definidos, es importante observar la dirección en la que apuntan las protuberancias genitales. Si se inclina hacia arriba en un ángulo de más de 30 grados con respecto a la columna vertebral, es un niño. Si el ángulo de inclinación es inferior a 30 grados, es una niña. Durante esta primera ecografía se comprueba la viabilidad del embrión o embriones. Se cuenta el número de embriones en caso de embarazo múltiple. Se comprueba el riesgo de anomalías cromosómicas y morfológicas y, en algunos casos, se determina el sexo. Pero esto se hará en la siguiente ecografía. La placenta. Mediante la observación de la posición de la placenta en relación con el feto, el llamado método Ramsey, que puede realizarse a partir de la sexta semana de embarazo. Es posible determinar el sexo del bebé ya en la primera ecografía. Esto se debe a la polaridad de los cromosomas. Si el feto tiene cromosomas XX, se une al lado izquierdo. Si tiene cromosomas XY, se une al lado derecho. Esto significa que, si la placenta está en el lado izquierdo, será una niña. Si está en el lado derecho, será un niño. La biopsia corial. Se trata de una prueba invasiva similar a la amniocentesis y su objetivo principal es diagnosticar enfermedades genéticas. Se realiza en el tercer mes de embarazo, entre las semanas 10 y 14. Consiste en tomar y analizar una muestra de tejido del entorno del feto y de la placenta. Esta muestra contiene el mismo material genético que las células del bebé y puede proporcionar información sobre su sexo, niño o niña. Conclusiones es normal preocuparse por el sexo del bebé. Mientras que los métodos caseros poco fiables pueden adivinar si será niño o niña, los métodos científicos pueden confirmarlo con un alto grado de fiabilidad. Un análisis de sangre a las 8 semanas puede decirlo, mientras que la prueba más precisa es una ecografía a las 20 semanas, en la que ya es posible observar los genitales. Pero recuerda, sea cual sea el sexo del bebé,